Ay, no puede ser. No puede ser. No, no, no, no, no, no, no. Me quería atropellar. Desgraciado. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y bueno, pues hoy, 24 de diciembre, les traigo este videito especial para todos ustedes. Porque primero que todo, les voy a desear una feliz Navidad aquí con Dana, que, y, u. Uh, esto. <risa> les quiero, de ¿verdad? Dar una feliz Navidad a todos. Y como parte de este agradecimiento porque durante los seis meses que más o menos hemos jugado Bogotá temeus muchos me han escrito, muchos me han apoyado, muchos han dejado comentarios y eh, hay algo que yo no hacía antes y era mostrar como los comentarios que muchos me han dejado y creo que lo voy a empezar a hacer. Entonces si quieren ser de pronto saludados o algo así, pues dejen sus comentarios en el video Voy incluso a mostrar aquí algunos comentarios que quiero hacerles a algunos de, de los que me han dejado comentarios No son todos porque aquí me han dejado mucha gente Pero voy a, a nombrar algunos porque de verdad estoy muy agradecido con todos O sea, en verdad estos saludos son para todos ustedes Pero bueno, voy a dejar aquí unos en la pantalla, los voy a nombrar rápido Antes de empezar a jugar Bueno, pues un gran saludo para Omar Yete para XD de Pro 0101, que es Nicky, eh, a conductor TM, a Transmilenio 32, a Robe Rayalpizo RD, a Bogotanadas y por supuesto al creador de Tatán, Santi a Santiago Lesmes Gómez, a Diana C. Jiménez Giraldo, a Mary Castelblanco, a Jarkin Pro 87 y a Natalia Salazar, que me ha escrito bastante, bastante, bastante. Bueno. Pues hoy, ¿qué vamos a hacer? Estamos en el portal sur, como pueden ver, portal sur. ¿Listo para divertirse? Oh, estoy listo para divertirme. ¿Lo están ustedes? Estoy listo para divertirme. ¿Estás listo para divertirte, Bob Esponja? Estoy listo para divertirme. ¿Estás listo para divertirte, Don Cangrejo? Estoy listo para divertirme. Ay, espera, hay alimentadores acá. ¿Y cómo sería el manejo de alimentadores desde el portal sur? O sea, ¿cómo harían las rutas? ¿Eres así de bruto? Estás haciendo méritos. Esto es la primera vez que yo haría una ruta alimentador. ¿Las tienen? O sea, ¿ya están hechas? Ay, sí. ¿Las hacemos? Es, es una ruta corta y como este es un especial de Navidad, lo hago es con mucho cariño para ustedes. Pero va, vamos a hacer una, una de estas, una ruta alimentadora. Es la primera vez que va desde Portal Sur hasta San Mateos, que relativamente no es tan lejos. sí? Yo no lo sé. Bueno. Eh, primera pregunta que ya se me surgió ¿Cómo entonces se terminan las rutas para los alimentadores? Esperen, esperen ¿Cómo que llegando para 86? ¿Ya? O sea, ya llegué, ya está la de... Ah, esperen, esto no estaba la última vez, o sí? Espere, espere, espere, Que aquí la parada doble Ah, es que no me pegué lo suficiente Bueno, lo bueno es que estos buses son como más fáciles de... De maniobrar, ¿no? Pienso yo 3, 2, 1, ahí me pegué y me pegué, me pegué Ya <risa> Super fácil Super fácil Como quitarle un dulce a un bebé Oiga oh, pues Así yo me veo como mejor Mejor conductor de, de bus Verdecito de estos Que a ver, dice San Mateo O sea que debo ir hacia allá ¿no? O sea, si yo quiero ir a, a manejando un alimentador, tendría que hacer esta ruta, ¿sí? Oiga, pero yo, yo tengo una pregunta. Esta circular San Mateo solo va, para en San Mateo y se devuelve. Y ya solo hace una recogida, solo recoge una sola vez. porque, Pues a ver, mi experiencia en alimentadores es que estos hijos de madres hacen a veces hasta muchas paradas. Yo qué sé, como unas ocho antes de llegar como al portal... Al que van a dejar la gente, ¿no? Porque es una ruta cortica, es, es, es pequeña. Es pequeña. Yo le voy a... Voy a ver si, le, si me consigo un efecto de nieve. En pantalla verde o algo así. Se lo coloco al juego. Para que sea más navideño. Más navideño. ¿Qué les regalaron de Navidad? ¿O qué esperan que les regalen de Navidad? Porque yo sé que todos tenemos como nuestra, nuestra idea de que nos quieren que nos regalen de Navidad. En mi caso, en mi caso, eh, bueno, yo sé que no me van a regalar eso, <risa> pero sí hace mucho tengo ganas de un micrófono un poquito más más mejor para el canal. Y me lo voy a proponer, voy a comprar uno de pronto el año que viene, un poquito mejor para el canal porque sería buena idea contar con un buen micro, micro, micro de, de calidad. Cierto que yo estoy embarrándola, yo me estoy yendo por, el, por un carril detrás, Miren, allá, allá alguien se... Allá, acá alguien se... ¡Uy! ¡Qué frenada! Pero miren, acá también viene un alimentador Sino que va por, por fuera de la carretera ¿Por qué están por fuera? ¿O por ¿Qué hacen estos alimentos? ¿Estos dos qué hacen ahí? Se están chocando, se están agarrando Se están agarrando ¿Qué hacen, amigos? No peleen Se están agarrando son dos carros chocándose, como, como, como dos toros agarrándose No hay un agente de tránsito hoy activo para llamarlo, ¿no? <ríe> no, Ya siguieron derecho Pero no entiendo por qué el bus, el, el Transmilenio tomó el, el carril contrario Se fue por un carril que no era cierto Bueno, lo bueno es que ver ese alimentador, me voy a entender Que, que, que, que, que, que sí voy bien Solo que no entiendo, o sea, yo puedo usar estas rutas para Estas mismas rutas para, para llegar a, a San Mateo Ah, ya, ya, ya, ya voy a llegar a San Mateo Voy a llegar a San Mateo, pues por aquí Porque esta está la primera vez que hago esta rutica Pero está muy divertida Obviamente también un gran saludo a la gente de Swatcha Porque el sistema de Transmilenio, pues Pues es como, o sea Se, se originó primer, primeramente para Bogotá Pues bueno, Swatcha también lo usa y... Oiga, ¿por qué no puedo parquearme? A ver, a ver si es que estoy parqueando mal. Ay. ¿Por qué me sigue diciendo que dos metros? A ver, tres, dos, cuatro. Ahí. Tres, dos, dos, dos, dos. Sigue siendo dos, ¿por qué? ¿Por qué no pasa uno? Ah, mira, ahí sí nos cuenta uno. Ahí está. Venga, que se quieto. Ya. Para realizar. Ahora mi pregunta es... Ah, de razón. Sí, es que la, el, el, este, este va hasta aquí ya. Y aquí ya hace un giro y se devuelve. Bueno, no es, o sea, es una rutica sencilla, ¿no? Es, es, un, es un alimentador sencillo. Habrá algún alimentador más complicado. Intentemos atrevernos con un alimentador más... Poquito más complicado antes de antes de terminar el video, porque es que siento que se pueden pueden haber más rutas más interesantes ¿no? ¿qué hay acá? ¿qué es esto? ¿por qué hay tantos? ¡ah! ¿por qué tantos buses? ¿what? miren, miren, se están chocando esos dos, voy a seguirlos algo está pasando con esos dos <risa> ¿Qué hace? ¿Pero porque qué este es amarillo? ¿Este no es verde? Pero había otro bus jugando Otro bus jugando Digo jugando pero no Miren, miren estos dos Policía, no hay gente de tránsito Para que lo siga. Miren, miren, miren cómo se agarran. Miren, cómo se están agarrando No, no, no No me golpeen, señor Miren, miren esto ¿Qué, pa... <risa> ¿Qué pasó aquí? Miren qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Me botó mí? No, ayuda Ahí estaba no se, se enloqueció Uf lo pude girar, pero mire el de el de... ¿Qué, ¿este bus pa donde iba? ¿este bus pa donde? ¿desapareció? ¿desapareció el hijo de madre? ¿y este por qué va en contravía? ¿no? ¿otro? ¿por qué hay tantos buses de...? o sea, nunca he visto tantos alimentadores en el juego oye, ¿y los carros como que se dañan? a mi impresión me quedo como bailando a mi carro ¿qué es está? El que está aquí, ¿quién es el que está dentro de ese carro? Me toca sacar la cruceta y agarrarnos. No mentiras, es como más alto que yo. Ay, mía. Sachi Papa me dice: ¿Eres fidelidad de YouTube? <risa> Pero si sí soy Fidelibirris. ¡Ah! Otro que me choca. <risa> Estos manes que. Ay, pero miren, este tan chévere tiene como unas luces alrededor. ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, nunca he visto tantos alimentadores por acá molestando. ¡Wow, wow, wow! Vienen dos detrás mío. ¡Córrele, córrele! ¡Timmy, si estás mirando, corre! ¡Córrele, córrele, córrele! córrele No se le está acelerando mucho. ¡Chupita, te quiere matar! ¡Corre, no mires atrás! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Están persiguiendo! ¡Ah! Pero... ¿Qué pasó acá? Mire, se le salieron hasta las llantas, me sacaron del mapa. ¡No! Me sacaron? ¿Cuál es el alimentador más robusto? El que si yo estrello a otro Le va a romper toda la carcasa A ver, este gran vial ¡Ah! Miren esta cosa tan hermosa ¡Ah! Es que al igual Solo hay una ruta Con cualquier eh, alimentador que yo tome Entonces me voy a ir ¡Ah! ¡Ese es Sebas! ¡Eh! ¿Cómo es que se sacan los iconos? ¿Con punto? ¡Hola! ¡Hola, Sebas! Eso, Sebas. ¡Feliz Navidad adelantada! Un gran saludo también al Sebas. ¡Genial! Oiga, me gusta el peinado de Sebas. Parece el de Tintín. ¡Ah! ¿Por qué me atravesé ahí? <ríe> que si soy pendejo. Me voy a subir al bus de Sebas. Yo creo que Sebas sí sabe manejar y ese sí se enfrentará a enfrentar a los... A los... ¿Qué, ¿Qué pasó Sebas? ¿Por qué te bajas? Sebas. Espere, Sebas no... ¿Y Sebas? Me secuestraron, policía. Este me secuestró. Y me está llevando a toda velocidad Me secuestraron Este no es Sebas ¿Este quién es? Caray, yo pensé que era Sebas el que se ha subido Lo peor es que no está alimentando Está desalimentando Y va a toda velocidad Este man como que no le no le importa la vida Este man va espero esperar Todo ahí en plena navidad No señor, cálmese Ay Dios mío este, este, Yo sé que este va a chocarse contra otro carro Ya, ya me suena no, ya, vale, madre. <risa> ¡Ah, este es Emanuel! ¡Este es Emanuel! ¡Emanuel loco! ¡No, no, no! Se va a es que encontraría este loco. ¡Dios mío! Pero está re loco. Este Emanuel no le importa la vida. Mire, giró a este. ve <risa> el carro en, en vertical. Miren, alguna vez ustedes han visto... Un, un... ¡Uy! ¿Este viene en, en pura a chocarnos? ¡Volvamos a este mal? ¡Ay! ¿Dejaron este bus? ¿Lo dejaron botado? Bueno, mejor para... Pero ¿Este bus por qué no tiene llantas? ¿Le faltó una llanta a este bus? <ríe> ¡A este bus le faltó una llanta! what? ¿Por qué le faltó una llanta a este bus? A ver, se supone que Sebas está en su hacha en su hacha, perdón, en el en el portal, ¿no? Entonces esto, voy a. Voy a ver si se sube. Ya le abrí aquí las puertas al Sebas. Sebas, súbase. No, no, güey. No, no. otra vez. Oiga, este, este loco ya está atropellando demasiado a la gente y no, me, y no Yo creo que no me voy a dejar aquí completarla. El camino... A ver, Sebas, súbase. Sebas. Como que Sebas tiene malito el internet. Mire, todo lo que dura caminando. Sebas, soy yo, Fidelibirri. Súbete. Súbete, amigo. Sí, súbete. Eso, eso. Pero bueno, vámonos antes de que Manuel me atropelle. Adiosito. ¡Uh! Me gustaría escribirle a Sebas, pero es que Manuel me viene y me choca <risa> Gracias, Sebas Igualmente Qué chévere conocer mis subs ¡Ah! No, pero No, pero estoy, me... ¡Ay, no! No, no, no, no, no, quiero que el carro me lo saque No, no, no, yo quiero hacer mi ruta y la voy a hacer La voy a hacer, la voy a hacer No voy a hacer que... No, mire cómo me he girado en el carro no no, no, no, no, no quiero que me. No, venga, Emanuel, te odio. Un gran saludo a Emanuel, pero también te quiero decir que te odio, Emanuel. Claro, es que son dos SEBAS, mire, SEBAS 142428 y SEBAS 463. Es lo máximo que está alcanzando mi carro: 5657. Ay, Dios mío, viene otro carro y me va a golpear. No, no, no, no, no. Es que no, uy, la. No, es va. No otra vez. No, no, no, no. No. Allá ah, por fin. Dos mil años más tarde. Oye, ¿dónde viene el otro Sebas? Ay, no puede ser. No puede ser. Va a suceder otra vez. No, no, no, no, no. No, no. Me quería atropellar Desgraciado Desgraciado me quería atropellar Bien pensado Woody Dios mío Esta gente es mala No tiene corazón No tiene sentimientos Y es capaz de que se vuelve para atropellarme Si, sí, no puede ser No No <risa> No, desgraciado. Ah, espere, no, me está llamando. Porque es lo que un hombre hace. Ah, me está diciendo que me suba. Pensé que me quería atropellar. ¿Quién es el que me está llevando? Se llama. Will1414. Oiga, este Will me quería atropellar, pero miren, es buena gente. Aparte, es la primera vez es que hubo alguien con pelo largo acá en el juego. Espera, ¿para dónde va? Este, este más se pasó el, el portal, ¿no? ¡Ush! Este Will es toreto. ¡Déjame salir, Will! ¡Will! ¡No! Ah, mira, aquí está el otro Sebas. Bueno, pues aquí estoy con el Santi con el Sebas y con el Emanuel no, no, no, cuidado y bueno, y bueno, Willy allá en el fondo del carro no, no, Willy <ríe> ah, Willy está comando el carro bueno, aquí estamos todos para la foto de Feliz Navidad y les agradezco mucho amigos míos por haberle dado like, comentar y suscribirse, dejen sus comentarios que los voy a saludar en el próximo video y Feliz Navidad, Feliz Navidad para todos gracias, gracias, gracias los mejores y bueno Disfruten de todo, hasta luego, bye bye.